de Prieto la mete larga El cabezazo ahí levantándose bien. por tanto, Tiene Prieto Tiene potencia de manos, vean hasta dónde le puse Exigiendo el lance atrás Marco y mantener el cero ¡Uf! Ahí el cañonazo, llega de atrás Otero Que viene entró Andrade El de Manzanillo, Coroba mete servicio Su paisano Corimense, como llegó a fondo Esta es la buena oportunidad, la buena oportunidad La tiene, la tiene, tiro, todavía Ronaldo Prieto, se llama Ronaldo por su padre El admirador del gran Ronaldo de Gordiño, Ronaldo Perro, Pero la verdad que estoy emocionado y le aplaudo a Carlos Acevedo. Te dejo. Sigue sí. Molina, tocando bien. Arrancó, arranca con ella. Vega, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega. Le puede pegar recorte. La tiene suya, suya, suya. Tiro, metal, cabezazo. Velocidades, velocidades tiro. Vamos a ver, esa puede ser buena. Ahí en tiro, le pegó con todo y bargo en Andrés. Cuando lo ves frente al arquero, le dices, métela, ¿no? La afición de Chivas seguramente pensará eso, pero. Él. Realmente felina Cuando viene manejando su pelota Ocejo No pudo pasar, empieza a bailotear Mete tres tiros, tres bicicletas Va a fondo, buen jugador este sigue Gorrearán quiere estar y le está metiendo con todo Buscando alternativas fuera del país Tiro abierto, bonito lo va Uriel Uriel va al mano a mano, ahí sobre la marca de Isijar Mete servicio Demasiado El toque de Alan, abierto, peligroso te echó a todos, la pelota se va a Alexis Tomando distancia Tiene toque privilegiado Balón lleno Defecto En un Con buena perspectiva Manejando la Otero Otero Mete tiro Tiro de esquina Se metió en el bien y La deja para el brujo pero se viene por derecha Antunio. Eh, meter tiro Muy forzado Tote, Zaguero central Bien el servicio peligroso Pelota de cabecea Vega La de, de Poder a poder De ida y vuelta El tiro de Cervantes Demasiado arriba Bien Jugando hacia el frente Esa puede ser buena Vean el toque el remate y en el fondo. Trabajan ahí con la tablita para eh, buscar soluciones cuando te dejo, Enrique, que hay un error. Que falla de mierda, que falla de mier, que falla de mierda. Arranca, arranca Osejo, la tiene firma la tiro. ¡Gol! De Santos, Osejo, la tiene, aprovecha el error de Mier y la mete al rinconcito, papá. Gol, fútbol en tus manos, Tercel aprovecha perfectamente Osejo, la tremenda falla de Mier para meterla al rincón. La remató extraordinariamente bien. Así que Osejo, haciendo el gol, aprovechando la tremenda falla del Central Mier, un hombre con gran experiencia, que ahora sí regó el tepache, pero Gacho, en serio. Y con Para contra aquí viene Ibargüen, arranca Ibargüen, ya vendió segunda, ya metió tercera Ibargüen, ya. se va 2 a 1, y sale Manzanillo Colima. Lo directo al Marcos, va no, en trabajo del pollo. Que llegaba como escenario y el escenario fue de Gabriel ahí preparando el tiro. tañonoso. Otro en lugar de Mayorga. Arranca el partido con cabac.com. La forma más segura de. Este, pero bueno, ya es la primera llamada en este segundo tiempo a favor de Guadalajara. Sigue, sigue, sigue, sigue, Va a ser un, es lugar. Aparición de Antuna. Antuna en el servicio. La deja atrás. El rebote atrás. Vemos ahí el arquero del Guadalajara. La tiene Izijara y levanta trazo. Parecía que encontraba porque Osejo da la vuelta. Este balón se puede ir a tiro de esquina. Termina siendo para que la presa. Ahí está el Santi Dice: Y si no me marcaste, esta sí esta, si me la vamos a marcar. Ahí está el individual. historia también tiene buen cañón. Va a ser Cervantes. Cervantes en el tiro. La pelota, la pelota, no bajó. Espero pues que JJ tendría que centrar ya. Aquí está el trazo. Este es de gol, este es de gol. Y... Antuna busca la pared, ya resultó, Antuna saca servicio, esto es tiro de esquina, pero descontaron al Juárez, venga la pelota larga, se mete justamente Saldívar, le pusieron el cuerpo y el joven Ronaldo Prieto, así cobraron en corto la pelota, primer palo y casi termina algo, lo caza uno ahí cerca y otro más. ¿Qué le espera? Antuna con el túnel. El árbitro dice, notero, ya se mete a zona. Cuidado desde aquel impacto. La pelota desviada en el ponera. Va a buscar el individual. Aguirre, Aguirre. Parece que gana, pero no. Se recupera finalmente por ahí el Chiches de Sánchez para Antuna. Antuna busca el individual. Antuna levanta la pelota. El balón queda para Canelo. Canelo para Saldívar. Saldívar. Saldívar en el impacto, pero final. Ah, no. acá está Isijara. Isijara el individual. Isijara levanta buen servicio antes se la perdió el Mudo, bueno, no, no hubo nada, el balón para Angulo, vamos a ver Angulo, tiro, pero no, de Villarista. El último cambio saca Ibargo en un, un medio por, por derecha y mete otro nueve, que es el Mudo Aguirre. Ahora Brizuela, Brizuela levanta, impacto de Macías, el balón queda para el Chicote. Así de manera directa al área, viaja ese balón, no sale el arquero, no bota la pelota, ¡oh! ¡CHIVA! ¡GOL! ¡Fútbol en tus manos del ser! ¡El Canelo Angulo toma un rebote fuera del área y le pega!